El problema principal normalmente de los emprendedores y de las emprendedoras es la soledad. Muchas o sea, veces el desconocimiento. Nosotros en definitiva, eh, como consultora, MyG tiene como valor diferencial de que más allá de una consultora somos empresarios, con lo cual pues conocemos perfectamente la soledad que tienen los emprendedores y las emprendedoras. Nosotros les ayudamos en todo, en todo el tránsito, ¿no? desde el punto de vista de la profesionalización, de la ayuda de, de la digitalización, desde el punto de vista de establecer propuestas de valor que sean realmente diferenciadoras y que sean innovadoras. Y si uno mira un poco el elenco de nuestros asociados, pues verá que en diferentes actividades económicas lo que tenemos es gente tremendamente exitosa en sus labores profesionales y que evidentemente lo que tiene es una experiencia, un track record y evidentemente una agenda para ayudar a nuestros empresarios y empresarias en su labor de desarrollo de negocio y ayudarles a vender más, que también por ello nos reclaman. Bueno, yo nací empresarialmente en el año 1995, fui el fundador de una compañía de ingeniería que se convirtió después de 20 años en una multinacional presente en 17 países con, con 63 millones de euros de facturación y cambié, mi vida me cambia de forma muy radical el, el 30 de junio perdón, del año 2015 porque después de 20 años pues, me hacen una oferta de compra de la compañía y decido desinvertir. Desde aquel momento lo que he hecho principalmente ha sido crear un vehículo de inversión y desde ahí hemos invertido en diferentes empresas desde el punto de vista tecnológico, sanitario, de ingeniería, de construcción, también de real estate, de san sanitarias, algún que otro vehículo de inversión que hemos hecho también en, en Latinoamérica. Y principalmente el 90% de mi tiempo lo dedico a, a, a Mindhead, ¿no? porque realmente es lo que me hace más feliz y lo que me aporta a día de hoy la mayor satisfacción que es poder ayudar ya desde una posición pues ya con cierta edad y con cierto expertise, pues el poder ayudar a, a los demás. Nosotros, principalmente, lo que podemos aportar es experiencia, haber pasado el mismo tránsito que pasa cualquier emprendedor en sus inicios, que es eh, sufrir, arrancar apenas sin capital, el buscar clientes debajo de las piedras, que alguien o que muchos te cierren la puerta en las narices más de una vez y más de dos y más de cincuenta, no hay nada más. Sugestivo ni nada que tenga más aprendizaje que la puerta fría y, sobre todo, un recorrido y un recorrido que suena mal, pero es un recorrido de éxito desde el punto de vista empresarial. Con lo cual, en todo ese tránsito, ya no solamente yo, sino evidentemente nuestro equipo, nuestro elenco de asociados que reitero. Creo que es imprescindible que en un momento dado los puedan revisar desde nuestra web. Tienen un altísimo expertise y que sin duda lo que puede hacer es aportar valor. Ojalá yo en mis inicios empresariales hubiese podido tener la oportunidad de tener a un mindset a mi lado que desde un punto de vista externo, pero objetivo, porque la objetividad en la empresa, por desgracia, no está in-house, sino que está fuera, hubiese podido tener un elenco de profesionales como los que representan Mindset. Todo hubiese sido mucho más fácil.